De la comisión escrutadora general, con el objeto de practicar el recuento final de los votos emitidos en cada sede para la elecciones de los representantes al consejo directivo de la institución, en los comicios electorales efectuados el día 10 de enero de 2014, como secretario general de la comisión escrutadora actúa el señor Ángel Giovanni. Giovanni Álvarez, ¿Sí? rector de la institución, identificado con cédula de ciudadanía número 98. 486, 884 de Betis. Con previa autorización de los miembros de la misma, se declaró abierto el escrutinio general, manifestando públicamente que en el curso de esta diligencia se observaron estrictamente las disposiciones que regulan la materia. Seguidamente, el secretario de la Comisión procedió a la lectura y verificación de cada una de las actas de escrutinio por sede y omesa, dejándolas a disposición de los miembros de la Comisión Escritadora. Actos seguidos, se procedió a leer y a sentar la votación en cada sede y o mesa. Mesa número 1, total de votos 20. Votos válidos 19, votos nulos 0, votos en blanco 0, votos no marcados 1. Mesa número 2, total votos 22, votos válidos 21, votos no marcados 1, votos en blanco 0, votos no marcados 0. Eh, los candidatos. Eh, candidato 1, Gabriel de Jesús Quirama, con 13 votos. Candidato 2, Gloria Patricia Osorio, con 15 votos. Candidato 3, Héctor Hernán López, con un voto. Candidato 4, Mariluz Correarse, con 6 votos. Candidato 5, Daisy Joana Osorio, con 5 votos. Candidato número 1, Gabriel de Jesús Quirama. Ah, bueno, la lectura de los dos minutos. Como consecuencia de lo anterior, se declara electas como representantes del, del, al Consejo Directivo de la institución a Osorio Gloria Patricia y a Kira Macrajales Gabriel de Jesús. Al frente las palabras, ¿cierto? ¿Sí? la orden en todo lo que necesiten, estoy para servirles, y como les dije ayer, nos va a ir muy bien este año. Bueno, muchas gracias a todos, el trabajo de todos, y a trabajar. <risa> felicitaciones, bienvenidos a Mario Luz, que se presentó a todas las convenciones, muchísimas gracias, a Héctor, a Héctor a José gracias. no sé, gracias, no sé gracias. les sentido. Les voy a recordar que desde el Consejo directivo quedamos en que no, cada que hubiese un retiro, no, no es que les estaba jurando pues que se vayan ahí, sino que cada que haya un retiro, que eh, directamente subo siguiente. Y ya no vamos a hacer votaciones y votaciones como el pasado, sino que en todo creo que según segundo, las siguientes votaciones, vamos a Eso que va a el por consejo Directivo.